Soy universitaria, soy una mujer sorda e iré a Pereira al octavo congreso. Yo soy una madre sorda y no solo me dedico a las tareas del hogar, miren. Este es mi hijo. Y muy pronto iremos a Pereira al octavo congreso. Nos vemos allá. Chao. Yo, marcho. Soy activista, líder, feminista y también artista. Soy una mujer sorda y voy a ir a Pereira al octavo congreso. No solo soy una trabajadora incansable. Soy una mujer sorda, creativa, capaz de diseñar, editar contenidos y publicarlos y así demostrar todo mi potencial. Soy una mujer sorda e iré a Pereira al octavo congreso. ¡Vamos! Mujeres mayores, fuertes. Adultas, fuertes. Mujeres sordas, fuertes. Mujeres jóvenes, fuertes. lideresas sordas. Mujer sorda. Niñas, fuertes. Soy una joven sorda, y mis derechos son poder opinar, participar, ser una líder. Y las mujeres sordas incidimos. Tú y yo vamos a Pereira.